Código de fenómeno registrado. 421. Clase de objeto. Alfa blanco. Tipos de peligros. Peligro emocional, peligro auditivo. Protocolos de contención. RPC-421 debe estar contenido en una caja fuerte insonorizada. Si el personal escucha cualquier sonido procedente de RPC-421, deberá ser tratado con amnésicos de clase A-1 inmediatamente. Descripción. RPC-421 designa un cadáver femenino momificado encerrado en una vasija de bronce. La vasija de bronce que contiene RPC-421 parece poseer una propiedad de autoanulación. Actualmente, no hay forma posible de separar a RPC-421 de la olla sin dañarlo en gran medida. Cuando RPC-421 se encuentra a menos de 6 m de un sujeto humano solitario durante más de 20 minutos, comenzará a vocalizar por medios anómalos. El idioma que habla RPC-421 cambiará según el idioma nativo del sujeto que se encuentre cerca. Los sujetos que escuchen a RPC-421 experimentarán una inexplicable sensación de temor, deteriorando su salud mental a menos que sean debidamente amnestizados. Registro de información 421-A. Comienza el registro. 19, 6, 21, 10 horas. 10, 21, lo siento. 10, 26, no era mi intención. Por favor, perdóname. 10:28. se oye el llanto de RPC 421. 10, 33, hace frío por favor, hermana, no puedo ver nada, está oscuro aquí, estoy en el infierno, 10.34, aún te habla hermana, todavía piensa en mí, 10.51, no quiero ir al infierno, hermana, reza por mí, por favor, no quiero ir al infierno, 11.11, hace frío, 11.12, no puedo sentir nada, 10.28, se oye a RPC 421 ahogarse. 1130. ¿Hay alguien ahí? 1132. Déjame salir. 1138. Por favor, ayúdenme. No quiero morir. No quiero ir al infierno. Final de registro. 19621. 1140. Anexo 421. 1. Historia no se ha descubierto ninguna referencia histórica a RPC 421, salvo un extracto en un libro de cuentos de Kirguistán. Sin embargo, esta conexión es poco precisa y no puede verificarse de forma fiable. Las princesas y las ollas de hierro. Había una vez un rey todopoderoso y sus ocho hijos. Todos sus hijos estaban casados con hermosas princesas de reinos lejanos, excepto uno. Como sucesor de su padre, el príncipe mayor se casó con una princesa enferma de un reino cercano. La amaba mucho y rezaba a Dios para que su enfermedad se curara, pero todo fue en vano. Su amada murió poco después de casarse. El príncipe mayor se amargó con sus hermanos menores y planeó su venganza contra el mundo por su sufrimiento. El día de su cumpleaños organizó una fiesta y reunió a sus siete hermanos en un banquete. Todos acudieron con sus esposas que enviaron sus condolencias al príncipe mayor por el fallecimiento de su esposa. Por la noche, mientras todos dormían, el príncipe mayor robó las siete esposas de sus hermanos y las enterró dentro de siete ollas de hierro. Por la mañana, el príncipe mayor entregó a sus hermanos las ollas de hierro. Ansiosos por comer, los príncipes ordenaron que se cocinaran las ollas, pero cuando el fuego parpadeaba, las ollas empezaron a chillar. El príncipe mayor se rió y les reveló que había enterrado a sus esposas dentro de la olla que, estaba, que estaban cocinando. Hasta el día de hoy, las princesas gritaron pidiendo ayuda dentro de sus ollas de hierro, sin que los príncipes pudieran ayudarlas. Anexo 421-2. Registro de descubrimiento rpc 421 comenzó inicialmente como una leyenda urbana entre las escuelas de las regiones de asia central y europa del este al entrar solo en el baño de la escuela oirás la voz de una princesa que grita ayúdame ayúdame pero no te engañes hace tiempo que se fue en 2012 una alumna del instituto datos borrados de Varsovia grabó lo que según ella era la voz de un fantasma que lloraba aunque el vídeo no tuvo mucha repercusión en internet, llamó la atención de las autoridades. El Instituto Datos Borrados fue entonces excavado con el fin de reconstruirlo. Esta excavación condujo al descubrimiento de RPC-421. Aunque se cree que existen siete casos, solo se encontró uno.